Vamos entrando. Buenas tardes, amigos y amigas de La Hora de Hurlingham. Estamos acá con, con Pablo Ambrosetti. Eh, es un gusto, la verdad, en la historia necesaria. Miren si habrá sido necesaria y si el señor la habrá invocado en todos, ¿no? Pero justo en el asunto sobre el Mundial, después cuando habló sobre la temática de Brasil, ¿se acuerda eso de la pugna? ...de los dos sectores y de la historia... ...tan marcado y tan como... Premedio, ...como... Eh, ...como si fuera adivinando... Pero el en premonitorio... premonitorio. Bah, en realidad no hay nada premonitorio... ...porque la historia... Te, ...te va marcando que te va a pasar... ...por eso en la ciudad de Buenos Aires... ...quieren quitar la historia... ...para que vos no sepas... ...qué es lo que probablemente pase... ...estamos acá... Eh, ...en este día 7 de febrero... Del 2023 es un gusto porque es la tercera temporada. Tercer temporada. Tem, tercer temporada y la entrega número 18 eh, De un espacio que sabemos que, que la gente lo mira, que le gusta, que sirve, que a, a mí, como alumno privilegiado, que tengo acá al profe, este a veces a veces me pone buena nota, a veces. Sí, es, sí, bueno. es, es como Lucas. Lucas. También, a veces me metieron, me dice, Cogan a marzo, venga marzo, no lo preparó. No lo preparó. No lo preparó. No me estudió Sócrates. Contame, ¿cómo ha sido brevemente? ¿Cómo han sido la, las vacaciones? Calurosas. Te ¿Descansar? Sí, descansamos, es importante. Re, recargamos baterías y bueno, y acá estamos haciendo una de las cosas que más nos gustan, que es eh, compartiendo este espacio de comunicación popular en un espacio tan generosamente cedido a todos los compañeros, compañeras y vecinos y vecinas de Hurlingham. Y como decimos siempre, eh, no enseñando porque eh, soy de los que creen que la historia, eh, a, disip, a diferencia de por ahí otras disciplinas más específicas, más duras como las ciencias exactas, la historia en realidad es un saber colectivo. Entonces no es que uno enseñe historia. Uno en todo caso, como decimos siempre, asex asexibiliza conocimientos e incentiva la sana e incómoda curiosidad que todos tenemos que tener, ¿no? Está un poco, está un poco empujada por la lógica también, ¿no? Por eso que sí, decía sí. Einstein que si siempre estás haciendo, sí. siempre estás haciendo lo mismo, te va a pasar lo mismo. Vas a obtener los mismos resultados. Este, entonces, también, el, por un lado, si bien lo humano no es matemáticas, no. pero sí, tampoco, tiene, es azar. tampoco es eh, 0% por ciento matemática. Hay algo ahí adentro metido y es un gusto, al, para, al menos para mí, porque me gusta el, el análisis del tiempo que vivo y la historia es fundamental para entender por qué estamos parados donde estamos y eh, entonces mirar hacia adelante, no con, con ojos solamente en la nuca, no, no. De, de ninguna manera, es decir, eh, para adelante, mirando, enfocando, tratando de que ese pasado me ayude a iluminar el presente y también, como si fuera una luz la alta de un auto, el ah, futuro. ¿no? De hecho, eh, no hay que por qué saberlo, pero los romanos fueron el primer pueblo, así, entre enormes comillas, famoso, importante, que tenía un dios de la historia. Ah, no sabía claro, eso. Claro, que era Jano, el dios de la historia. Y el dios de la historia, ah, los romanos lo representaban con una figura antropomófica, humana, sí. con un humano que tenía no dos cabezas, una cabeza con dos caras. Una que miraba al pasado y otra que miraba al futuro. Ah, mira. Eh, y es interesante que eso lo haya... Des, eh, ese simbolismo lo haya construido un pueblo, que era un imperio. Que obviamente quería encontrar en el pasado un relato que justifique su presente y sobre todo su destino de grandeza, ¿no es cierto? Y además que era un pueblo que los romanos, entraremos ya a lo que él quiere decir, pero eh, si hay algo que uno le tiene que reconocer es que eran muy brutales, pero no te lo ocultaban, porque por ejemplo la columna de Trajano que está puesta uh -huh. ahí cuenta una historia espantosa uh -huh. del sometimiento y la desaparición de un pueblo y la esquilmación de toda su riqueza. El tipo no tiene ningún problema en dibujarlo y contarlo. Decir, mira hicimos esto porque se habían quedado sin efectivo. <risa> sí, era era un, <risa> un imperio con coherencia interna. ¿no? Claro. Decime, y y dónde... es interesante perdóname, cómo, perdóname. cómo vinculaste esto, porque si bien nosotros estuvimos de descanso algunos se han ido de vacaciones, otros nos quedamos en casa pero descansamos, sí. medio que nos desconectamos, hay como una sensación general de que en verano no pasa nada, cosa que es mentira porque no digo, mentira. la historia y la conflictividad social no se toma vacaciones. vacaciones este, una compañera nuestra muy querida y que ha estado varias veces acá Iris Avellaneda dice ah. el diablo no duerme la siesta El Iris, diablo... <ríe> oh, sí, un beso Hermosa este, Muy buena frase y cierto eh, Los problemas no se detienen no, El no, diablo no, no, no. no duerme la sienta es está, está buenísimo este, Nosotros entramos ahora, nos guste más o menos Nos preocupe más o menos En un año Que no es como cualquiera Sino que es un año de coyuntura electoral Y ya vamos a comenzar a escuchar De hecho ya ayer Lo, lo, eh, lo estuve viendo en algunos canales Sobre todo de, de, de los, los canales comerciales más conocidos una idea que se instala especialmente desde ciertos, no solamente políticos, sino supuestos investigadores o intelectuales de la derecha criolla e internacional, de la idea de entender el mundo, entender el mundo, o algo más interesante que te plantean estos, estos este, investigadores que te dicen eh, hay que comprender cómo cambió el mundo, y parten de la base, eh, primero, de que el mundo es eh, algo por todos conocido, y segundo, que ese cambio, vamos a suponer, Aceptemos por un segundo la idea que el mundo cambió. Si cambió de forma es porque antes tenía otra forma. ¿Cuál era esa otra forma? Bueno, de eso no se habla. Que es algo muy interesante con lo que vos siempre insistís, con lo que acuerdo plenamente, que es que la derecha construye una coherencia únicamente con visión de futuro. Claro. No de pasado. Justamente porque, porque la derecha no tiene pasado ni historia, tiene prontuario. Entonces conviene hacer siempre vista hacia el horizonte y nunca vista hacia el pasado. ¿no? Por lo y, y también poner, eh, matizar esta idea de que el mundo cambió. A ver, por supuesto, el mundo es una construcción social, cultural, económica, geográfica, ambiental y biológica que está cambiando continuamente. Ahora, al mismo tiempo también hay procesos de continuidad. Vamos a poner un ejemplo por ahí medio brutal. Eh, desde por 500 años, desde, vamos a poner, finales del siglo XV, comienzos del XVI, África, sobre todo el África subsahariana, el mal llamado África Negra, es una de las regiones más empobrecidas del planeta, ya hemos hablado de esto, producto especialmente de la rapiña colonial europea. Es, ¿Son los mismos mecanismos de explotación que sufren hoy, en el año 2023, los pueblos africanos que hace 500 años? Obviamente no, que no. Ejemplo, no existe la esclavitud. Ahora, ¿ha mutado, ha, se ha modificado radicalmente la situación de pobreza, de exclusión y de marginación de los africanos? No tanto. No. Entonces, cambian algunas cosas y otra se mantiene. Félix Luna, un gran divulgador de la historia argentina, un gran historiador, él planteaba que la historia era una dinámica de una correlación entre rupturas y continuidades. Que había procesos que se rompían y que se iniciaban procesos nuevos, y había también líneas de continuidad histórica. Y eso se nos ocurrió traerlo hoy como puntapié inicial de esta tercera temporada, sobre, bueno, ¿cuál es el mundo que a todos de una u otra manera nos trató vivir? Nos tocó vivir. Es decir, ninguno de nosotros vivió el mundo de la Revolución Francesa. No. Casi no vamos a encontrar gente viva que haya vivido el mundo de la Primera Guerra Mundial. Muy Estamos poco. de acuerdo? Muy, Muy poquitos. Pocos. La inmensa mayoría de nosotros somos hijos del siglo XX. Y, del, ...y puntualmente del siglo XX que se constituyó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿cuál era ese mundo que según nos dicen nuestros teóricos de la derecha ha cambiado... ...y como no se van a privar de decirlo, los gobiernos populares, progresistas y de izquierda no entienden? Bueno, no vamos a entrar a hablar en la Segunda Guerra Mundial, algún día lo podremos hacer... ...no hoy, fue un proceso que como todo el mundo sabe, involucró a más de 102 países del mundo donde hubo una conflagración bélica durante seis años, donde a grandes rasgos, podemos decir así, que se enfrentaron dos grandes bloques geopolíticos, el eje, eh, integrados principalmente por Alemania, este, Italia, Japón y otros países, y los aliados, e integrados especialmente por Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos, donde... Este, confrontan, vamos a decir así, el expansionismo nazi, el expansionismo nipón, el neocolonialismo fascista italiano, eh, enfrentando a las democracias liberales burguesas este, occidentales, a la ascendente potencia que eran los Estados Unidos y al modelo soviético. Como todo el mundo sabe, no, no estamos dando ninguna novedad, el bloque, el bloque del eje es derrotado, Afortunadamente, nunca viene mal recordarlo esto, ¿no? No totalmente. N ninguna derrota es total, ninguna mm. victoria es permanente. Mm. Por eso, fue derrotado en el plano bélico, vamos sí. a decir así. Y los países victoriosos, lo, mejor dicho, las potencias victoriosas de la guerra, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética, comandan ese mundo de posguerra. Todos ya lo sabemos. Si no se sabe lo recordamos, un 3 y 4 de febrero, por eso comenzamos hoy, de 1945, se realiza la famosa conferencia de Yalta. Yo iba a decir, Yalta claro. está ahí en el camino. Claro, donde es, eh, Winston Churchill representando a la corona británica, eh, Truman representando al imperi el imperialismo norteamericano, este, de Gaulle representando al, al, al ya decadente imperialismo francés y, y Joseph Stalin representando la Unión Soviética Tienen un acuerdo para organizar Geopolíticamente el mundo de posguerra Es decir, los vencedores No solo se reparten el mundo como habitualmente se dice En áreas de influencia Sino que comienzan a organizar el mundo Que va a salir de esa segunda guerra mundial un mundo que estaba absolutamente, eh, especialmente el mundo europeo y asiático, destruido por la guerra, ¿no es cierto? Japón aniquilado nuclearmente, hay que recordar esto, Europa arrasada, sus grandes ciudades, sus poblaciones, su aparato sí. industrial. Bueno, China también bueno. sufrió... Un, la, invasión una, japonesa. la invasión japonesa y la destrucción y la masacre 22 de 22 millones gente. de personas murieron en Chile. Eh, una barbaridad porque este, obvio que la violencia y la muerte siempre eh, caen sobre los civiles cosa que es espantosa entonces pero lamentablemente en la en historia también parece antojadiza que se cuentan algunos muertos y, y otros, otros no. no entonces te bueno. dicen espantoso que haya se haya tirado una bomba atómica sobre Hiroshima y que le haya costado la vida a 150.000 personas. Pero también fue espantoso lo que Japón le hizo a China porque en un día, en una sola ciudad, mató 250.000 personas, uh -huh. uno por uno. Sí, sí. Que los chinos se lo recuerdan uh -huh. cada tanto y le hacen hacen un tremendo homenaje, sí, sí. más todas las otras masacres y experimentos también. Sí, porque a los japoneses también... Les pintaba la, la locura de los nazis De experimentar con el cuerpo de las personas De los capturados ¿no? De los de capturados los y demás eh, Ese mundo que emerge Es un mundo con una Europa destruida Con una China digamos Que, que si bien todavía no era ni por asomo Una potencia Era una, una decadente monarquía parasitaria Todavía de base, de base agraria Pero también arrasada Por lo menos eh, demográficamente Un Japón arrasado militarmente este, y al mismo tiempo, una única potencia nuclear hegemónica, Estados Unidos, el claro. único que poseía la, la, la, bomba. la bomba atómica, este, una América Latina, vamos a decir así, en un proceso de despegue por, por la, eh, la ventaja estratégica que le significaba ser proveedor de alimentos, que reclamaba principalmente Europa, y una Unión Soviética muy golpeada en su aparato productivo, en su aparato mmm, agrario y en su aparato, en su población. Y, en la, y la infraestructura también, que era, bueno, eh, la, la, la guerra, la invasión alemana a la Unión Soviética causó eh, estragos de los alemanes y los autoinfringidos para que los claro, alemanes no encontraran ningún tipo de comodidad. Por eso, o sea, ese desmantelamiento de, de, del pujante aparato industrial soviético, más la pérdida de 32 millones de ciudadanos soviéticos sí, que murieron sí, sí, peleando sí. contra los nazis. Bueno, lo cierto es que esas cuatro potencias... Que con... En esa época hay que hay, que, hay que pensar, perdóname no. que te interrumpa, a lo que es hoy en día, lo que son las, las paradojas de la vida... En esa, eh, en esa época, Alemania había invadido lo que hoy es eh, la Federación Rusa, lo que es Ucrania, lo que es Bielorrusia, Estonia, Letonia. Es, es todo, todo eso. Y, y los soviéticos, que eran todos esos pueblos que estamos, inclusive los que se están enfrentando sí, hoy en día, sí, sí. se unieron y combatieron todos juntos contra el al nazismo. Al nazismo. Lo cierto es que esas cuatro potencias vencedoras comienzan a organizar eh, el, el mundo que nos tocó vivir a nosotros. Ese mundo que nos tocó vivir a nosotros es el mundo que, por un lado, comienza a tener ya de manera absolutamente inocultable la hegemonía occidental de los Estados Unidos. Como dato menor, hay dos conferencias de posguerra entre los países vencedores. Claro. La de Shalsta y unos pocos meses después la de Potsdam. Si uno mira las fotos va a ver que en la primera se encuentra Churchill, y en la segunda no está Churchill. Hay una persona a la que uno si la ve en la foto y no la reconoce. ¿Y vos quién sos? Bueno, que era Chamberlain, el nuevo primer ah. ministro británico. Porque Churchill, el primer ministro que comandó la guerra contra los nazis, el primer ministro que encabezó la resistencia a la invasión nazi, el primer ministro que ganó la guerra, pierde las elecciones. Claro. Esto también para entender... ...lo complejo y lo poco previsible del comportamiento político de las sociedades. Uno supondría que el líder de una nación que vence en una guerra se transformaría en un líder político absolutamente incuestionable. Sin embargo, el mismo pueblo que lo acompañó en la resistencia, que lo reconocía como el responsable de quien comanda la defensa de nuestra nación... Cuando llega la hora de votar, la dice, no, andate, que venga otro. Es probable que un pueblo como el inglés, tan agresivo y con tanta historia bélica, quizás ellos eligen eh, quién los represente cuando el mar está picado claro. y quién los representa cuando, cuando el mar está tranquilo. <risa> Algo el, de haber pasado. Y entonces no es lo mismo en un barco un capitán de tormenta que un capitán de aguas calmas. Por supuesto. De hecho... Eh, eso digo como, como nota el pie, ¿no? Mm. Eh, si nosotros nos ponemos a pensar, poco tiempo después, el vencedor de la guerra de los Estados Unidos, el general Dwight Eisenhower, va a ser presidente de los Estados Unidos, el general victorioso de la resistencia francesa de Gaulle va a ser presidente de Francia, Stalin va a seguir ratificado como premier soviético, y sin embargo, el líder británico es desplazado por, un, por otra figura política de otro partido político, del, del Partido Laborista, ¿no? Y además habría que agregar que el fin de la Segunda Guerra Mundial es el fin del Imperio Británico en su hegemonía. Ahí vamos. Y eso es algo para tener en cuenta, porque en Estados Unidos, al eh, ganar las elecciones Eisenhower, las gana también porque empezaba la amenaza de la confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahí va. Esa, ese comando del bloque occidental voy bien no voy a marzo va con muy eso. bien hasta ahora <risas> todavía no llegamos a marzo todavía no eh, llegamos ese, ese comando del bloque occidental de manera casi unívoca por los Estados Unidos lo puede hacer en base a dos cuestiones fundamentales una una situación objetiva la fuerza material única potencia mil, eh, nuclear del globo y la segunda la otra gran fortaleza de los Estados Unidos que va a ser ni más ni menos que el poder económico. No, no, no hubo guerra en su territorio, tenía todo el sistema industrial intacto. Intac, no solo intacto, desplegado a un sí. nivel de escala tremendo, locura. Es el momento del gran auge económico de los Estados Unidos. Y Estados Unidos aparte se convierte en el, en el gran eh, prestamista para la reconstrucción de Europa. A través del famoso Plan Marshall. Plan Marshall, que era que Estados Unidos giraba una gran cantidad de dinero para la reconstrucción de Europa, reconstrucción que era necesaria, a condición de, qué? de que las potencias europeas que recibieran ese dinero mantuvieran a raya la influencia soviética, Exacto. claramente. Este, de hecho, poco tiempo después de la guerra, la guerra termina en el, en el 45. En 45, poco tiempo después, en el año 47, se firma un acuerdo entre ya la, el decadente imperio británico y el emergente imperialismo norteamericano de que tanto la libra como el dólar van a ser convertibles internacionalmente en oro. Traducción. Lentamente la libra, la libra dejaba de ser el, la, la moneda mundial de intercambio para ser suplantada por cuál? Por el dólar. Por el dólar. Y además que eh, Inglaterra queda... Ya antes de la guerra tenía serios problemas este, económicos y sociales y una movida social muy importante con huelgas, enfrentamientos, sí, sí, sí. temas de nacionalismo y demás. Eh, luego de la guerra y durante muchas décadas eh, vivió prestado a Estados Unidos Totalmente. donde directamente le pedían dinero a Estados Unidos para poder saldar este, los, sus encajes bancarios por decirlo claro. de alguna forma porque no, no, no le funcionaba la economía directamente. Más bien, porque había una sustitución del, del lugar primero de la hegemonía mundial, sí. por el cual ellos quedaban como los primos pobres, por decirlo de alguna sí. forma, y que iban a ir a decirle todo si iguana a Estados Unidos, este, porque a Estados Unidos les servía, porque era su base inmediata en Europa. Y ahí vamos al, al tercer elemento de fortalecimiento del la, el posicionamiento, por lo menos en el hemisferio occidental de los Estados Unidos, que es cuando en el 48 se firma el Tratado del Atlántico Norte, más conocido como NATO o OTAN. OTAN. Sí. Es decir, todos los países que pertenecían al bloque de los aliados, amparados con el soporte material y económico de los Estados Unidos, iban a responder como bloque ante una agresión a cualquiera de los países miembros. El argumento era ante una, un posible nuevo ataque de una Alemania que no podía atacar a nadie porque estaba destruida, sino principalmente ante el potencial ataque de la Unión Soviética, que ya en el año 49 se va a transformar en potencia atómica, porque va a desarrollar su propia bomba atómica. Al mismo tiempo, esto lo notamos que en el año 45, los tres países aliados capitalistas y con cierto nivel de, de, de acompañamiento pasivo de la Unión Soviética logran construir esa gran buena idea que terminó siendo una especie de mesa outlet de los intereses norteamericanos, que fue la ONU, sí, que fue claro. ¿qué? la Organización de, los, de, de las Naciones Unidas. Juntémonos todos en una gran mesa de negociación donde todos los países lleven sus representantes y resolvamos los problemas económicos, sociales y limítrofes de manera pacífica. ¿Quién puede estar en, en contra de eso? Nadie. Nadie. La realidad es que eso no ocurre. ¿Por no. qué? Porque desde la conformación de la ONU hay cinco países que tienen capacidad de veto de cualquiera de las decisiones. Además, eh, tienen capacidad de veto porque tienen capacidad de explosiva atómica. Ahí va. Entonces, eso le da capacidad de veto como diciendo, si yo digo que no, es no, y los otros dicen, si él dijo que no, es no. Perdón, bien, si lo, banca, bien lo sabemos los argentinos y la, los latinoamericanos, que tenemos el triste privilegio de ser uno de los pocos países todavía con un enclave ter, ter, ter, territorial británico en nuestro territorio. Las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas, que desde el año 1966 el Comité de Descolonización de la ONU viene insistiendo en que en el Reino Unido y Argentina se sienten a negociar, o sea, le reconoce a la Argentina el Comité de Descolonización el derecho histórico a la posesión de las islas. Reconoce que la población isleña es una población trasplantada, no originaria, y, e intima al gobierno británico a sentarse en una mesa de negociación desde 1966 a discutir la posesión territorial de las islas, e Inglaterra lo desoye abiertamente porque logra que votos de acompañamiento de quienes tienen el veto eh, eh, poder Entre de veto ellos. que son Estados Unidos la propia Inglaterra y el Estado de Israel a quien también desde el año 70 le vienen insistiendo que se siente con Palestina a discutir la posesión de Cisjordania no es cierto y la franja de Gaza y estos estos gobiernos estos gobiernos estos Estados desconocen abiertamente esa resolución de la única organización mundial que fue creada justamente para evitar esos, esos conflictos. Luego, luego eh, eh, departamentos o agencias que habitan dentro de la ONU eh, mostraron los los, las verdaderas intenciones de Estados Unidos, como puede ser la desfinanciación de la UNESCO por uh -huh. parte de Estados Unidos, no ponerle dinero a la UNESCO, no ponerle dinero al área de salud, uh -huh. no poner eh, dinero en aquellas... Eh, eh, actividades que tiene que desarrollar Naciones Unidas en el África, en distintos lugares donde hay una necesidad humana entonces sí. Estados Unidos durante mucho tiempo dijo no no, no, no me importa no voy a poner plata ahí, no tengo ningún interés mm. a mí me chocó mucho sobre todo lo de la UNESCO el tema de la educación, que los tipos dijeran no pongo mango. Mirá, eh, un mango hay un organismo que depende de la ONU menos conocido, que se llama la FAO que es ah, la Food claro. Organization, eh, o sea, es el, el área de la, de la ONU que supuestamente tiene que desarrollar políticas globales ¿Alimentarias? alimentarias. La fundó un brasileño, un geógrafo brasileño en los años 60, no llamado Josué de Castro, un hombre que pertenecía al PTB, el, el, el, el, el padre del PT, en claro. los años 60, fue funcionario del gobierno de Joe Burlac, hasta que lo derrocaron a Joe y se tuvo que exilar en los Estados Unidos. Autor de dos libros clásicos que, si bien son de lectura por ahí un poco aburrida y desactualizada, no está mal, aunque sea entrar a Wikipedia y buscarlos para, para buscar un resumen, que se llama El libro negro del hambre y Geopolítica del hambre, dos libros de los años 60. Josué de Castro, el autor de este libro, que él lo que plantea es que, primero, algo que parece una obviedad, que el hambre a escala global no solo es inmoral, Sino que es injustificable, porque no hay ningún motivo económico que, que, que explique el por qué un porcentaje creciente de la población mundial no tiene asegurada las cuatro comidas diarias. Y circunscribe especialmente sus, este, sus estudios al África subsahariana, región con el que Brasil siempre ha tenido vínculos históricos por, bueno, por, por una gran parte de afluencia migratoria de ese lado. Y él en esos libros lo que plantea es que es mentira que no se puede luchar contra el hambre. Y es interesante porque en esos libros pone como ejemplo a China. El libro está escrito en los años 60, post revolución china. Y él plantea, a ver, hasta el año 40, e incluso a comienzo de los 50, una enorme cantidad de la población china no cubría la cuota de calorías diarias. Y en 25 años eso lo fue revirtiendo... De manera brutal. Bueno, de hecho, el año pasado, en plena pospandemia, fue el Fondo Monetario Internacional, que hasta donde nosotros sabemos, no responde al maoísmo, no declaró a China el único país que erradicó la indigencia a escala global. Digo. Además, ay. sí, sí, es, es así. Vengo siguiendo el tema. Era uno de los objetivos de por lo menos eh, ya cercanos y definidos y carreteados, de alguna forma decir, este, por China, en el advenimiento de los 100 años del Partido Comunista sí. Chino. Ellos querían llegar a ese momento sin indigentes, sí. directamente. Y después empezar a avanzar sobre eh, la pobreza, eh, en, en, en, digamos, según... La, las distintas los distintos estratos sociales las distintas provincias y demás pero es lo que es lo que él dice eso lo, lo lograron lo que pasa es que la derecha cuando vos arrancaste la derecha eh, no sé cómo cómo definirlo hoy en día yo diría las las familias que tienen todos los privilegios en el planeta ellos las cosas es así en los lugares que ganan ellos viven en tiempo presente Viven el tiempo presente y te condensan el pasado, el presente y el futuro en un solo tiempo. Mm. Y te hacen sentir de que o vivís como ellos quieren eh, y que vaya y que además tenés que pensar en que en el futuro también tenés que vivir como ellos quieren y que en el pasado también te lo cuentan, como es la historia de Sarmiento, mm. por ejemplo, en Argentina, que está todo bárbaro y todo bien. Ahora, cuando ellos sienten una amenaza sobre sus intereses, entonces recurren a los mecanismos de la historia tradicional y entonces empiezan a querer recordar el pasado, pero obvio, un pasado amañado, contado según qué grande que fuimos nosotros, mirá, sí, te hicimos pelota en una montaña, te bajamos, pero mirá pudiste tener esto, este es mentira eso, que hubieron tantos muertos, es mentira, es mentira que la tierra es redonda, es plana, empiezan con todo tipo de, de, de cosas. Y entonces ese es el, el, el problema que ellos tienen. Si no, por ejemplo, cuando intentan hacer cosas, uno por ejemplo escucha a la representante del hemisferio sur del ejército de los, de los Estados Unidos, esta hermosa uh -huh. señora, por decirlo de alguna forma, que ella te habla en tiempo presente como que todos los recursos naturales de la América Latina, como si fueran parte de la propiedad estadounidense. Y te lo habla como un tema de seguridad, y te dice esto está sí. acá, allá, y que lo vaya sí. mal, y te lo hace en tiempo. Dijo, no habla del pasado, sí. no habla del futuro, no habla de dónde vienen los gobiernos, de qué cosas construyeron, por ejemplo, los bolivianos por haber nacionalizado todos sus recursos. Nada, ellos, te lo vuelvo a decir, cuando ellos gobiernan y están, es tiempo presente. Sí. Esto Inclusive la directora del Comando Sur dijo algo peor, que pasó bastante desapercibido. Cuando habló de los recursos naturales, no solo usó la tercera persona del plural, tenemos. Uh -huh. Dijo también que eso, el, el, el, el, el, el aprovechamiento, el cuidado y la defensa de los recursos naturales del continente, del continente dijo... Era algo central para la política interior norteamericana. Repito, para la política interior norteamericana. Bueno. O sea que los recursos, por ejemplo, el acuífero guaraní, es algo central al, a la visión de la política interior norteamericana. Es la confesión de un imperio, ¿no? Sí, bueno. eh, eso es así. Por estos días, por estos días, se está amaneciendo entre nosotros yo, eh, quizás usted me va a decir sos un exagerado y quizás alguna de las personas que tengo suerte que escuchen este programa no les guste lo que a decir pero está amaneciendo entre nosotros la segunda malvina que es el tema del lago escondido no. eh, eh, ¿por qué? porque entonces yo pensaba digo, bueno, estás lidiando con Inglaterra eh, y está bien que vos declares eh, y bla bla bla sobre el tema del pacifismo y demás pero estás lidiando con un pueblo que está acostumbrado a guerrear y que está acostumbrado y que le enseñó a sus primos, a los estadounidenses, a hacer exactamente lo mismo. Y lo escuchamos en las palabras de ellos durante la pandemia y ahora ellos tienen algunos problemas, la mandan a esta mujer a que tire cosas a ver si tiene eco. En definitiva no tienen tanto, tanto, tanto, pero no te podés desconfiar. Pero en cuanto a los ingleses, Vos sabés que los, que, que los ingleses, ellos no van a aflojar nada si no sienten una presión muy grande. Uh -huh. Ahora lo que lo lo que lo que estuve viendo en Lago Escondido fue una cosa que yo decía, pero esto es otra vez, otra vez sopa. Es decir, tengo un lugar que supongo, se supone que es la República Argentina, la gente usando algunos artículos de la Constitución como el hecho del uso para... Para, eh, este, para entretenimiento, lo que fuera, de cualquier eh, arroyo, río, lago, lo que fuera, tenés que poder llegar a ello, te podés bañar. Los tipos te dicen que no, te revientan a golpes. Tienen una serie de personas que físicamente parecen gauchos, pero no son gauchos porque un gaucho de otras épocas jamás atacaría a otros gauchos. Estos son gauchos mercenarios, personas mercenarias, Seguramente algunos deben en su documento, debe decir que nacieron en la República Argentina, pues sí, sí. es muy probable. Pero de vuelta tenemos el estigma de Inglaterra adelante y el estigma de un súbdito inglés queriendo apropiarse, ¿Por qué? porque hay un cambio climático importante, porque Argentina representa un montón de cosas con respecto a lo que ellos este, a los problemas que ellos van a tener en el futuro uh -huh. en el norte del planeta y otra vez la historia se te cuela uh -huh. y otra vez se te cuela y, y, y donde ellos se te metieron después no los podés sacar sí. no hablando del año 60 como dice él tenemos no sé cuántas declaraciones acumuladas como si fuera uh -huh. un abogado viejo viste que viene con un sobre y con una carpeta así y los tipos miran todo ese sobre lamentablemente y se y los tipos no les importa, uh -huh. no les importa, creo que el último acto de, de soberanía eh, fuerte que tuvimos y que eh, este, fue el del presidente Fernández cuando tuvo algún cruce con el primer ministro ahora rajado uh -huh. inglés que le empezó a hablar de un montón de cosas y él le dijo, para un poquitito, primero tenemos que hablar de la soberanía no me vengas a hablar de nada, listo, se da vuelta y, y se va es un, es un tema bien complejo porque yo entiendo que vos tenés un enemigo que es el gobierno inglés. Es enemigo de la Argentina. Uh -huh. Las negociaciones hasta ahora están dando un saldo negativo para uh -huh. todas nuestras pretensiones. Uh -huh. Habrá que, que pensar estrategias y tácticas diferentes para el futuro. Habrá que Porque pensar tácticas hablando, regionales también. Eh, eh, y además eh, globales, hemisféricas sí. también. Eh, dicho sea de paso, el gobierno de, de derecha que está en el Uruguay también está jugando un juego bastante desagradable. Uh -huh. de, por ejemplo, hace poco eh, los que están en las Malvinas invitaron a legisladores uruguayos para ir, por supuesto. Toda la bancada del Frente Amplio se negó a ir porque le reconoce, obviamente, la soberanía a la República Argentina, es solidaria con todo eso, y los otros van a provocar. Entonces vos tenés gente que están asociados a también las familias este, patricias, poderosas, rioplatenses, uh -huh. este, y de América Latina, y juegan todo eso. Pero vos no te tenés que olvidar quién es tu enemigo y qué es tu enemigo institucional. Uh -huh. Sí, sí. Es decir, que no, no, no. ¿Y, y cómo ha reaccionado ese enemigo. Sí, sí. Y que no, no, no con papelito de ahí no se va a ir. Y ese parece como que estamos eh, haciendo una gran, gran ensalada, pero esto de Lewis habla del proceso de ya malvinización de la Patagonia y lo que habla es la consecuencia de este mundo que se comenzó a construir vamos, en ese momento, ¿no es cierto? Eso. Que si nosotros pensamos, ese mundo con hegemonía occidental centrada en Washington, también comenzó a tener sus fisuras. Y no sus fisuras frente al otro bloque, que es más conocido, el bloque soviético, sino que muy rápidamente, a 10 años de la conferencia de Yalta, en 1955, se reúnen en Bandung, una pequeña ciudad de Indonesia, cerca de 40 países, especialmente africanos eh, y asiáticos, entre los que había... Potencias como por ejemplo Egipto, como por ejemplo la India y como por ejemplo la propia China que se reúnen en Bandung en 1955 y realizan la conferencia de Bandung y dan nacimiento a una expresión que la toman de un eh, economista francés llamada Sauví de apellido y que se autodefinen el tercer mundo. Es decir, está el mundo occidental capitalista, está el mundo eh, oriental soviético y estamos nosotros, que somos un tercer mundo que nos declaramos autónomos y equidestantes de ambas expresiones coloniales. Recordemos que ahí estaba eh, la propia China, ¿no? Eh, y el, el, el, el, la propia India, que en ese momento tenía un gobierno muy de izquierda con Nehru. Eh, muy poco tiempo después, en 1961, uh -huh. se crea la conferencia de los países no alineados, en la conferencia que se hace en Belgrado, la antigua capital de Yugoslavia, eh, donde estaba el mariscal Tito, que también era un hombre del marxismo, un resistente al, a la ocupación nazi, que comienzan a plantear, no, también hay países europeos que nos consideramos no alineados a las dos superpotencias. Es decir, que esa idea armonicista de la vieja derecha de que el mundo era solo el occidente capitalista de la posguerra comandado por los Estados Unidos, estamos viendo que a 15 años de terminar la guerra no existía. Si nosotros vamos un poquito más adelante, ya en 1973, se crea otra agrupación de países que existe hasta la actualidad, que es la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Uh -huh. Todos los países eh, árabes de exportación petrolera, más quién? Venezuela. Más Venezuela. Uh -huh. México se lo invitó formalmente a formar parte, México no participó, pero sí se incorpora a Venezuela. La el nacimiento de la OPEP no es casual que se haya en el 73. Cuando qué hacen esos mismos países de la OPEP? Dice, bueno, nos ponemos de acuerdo a qué precio vendemos el petróleo. Claro. Crisis mundial del capitalismo. Crisis mundial del capitalismo a tal nivel que tuvo que ser el propio gobierno norteamericano, comandado por ese... Eh, realmente criminal de guerra que fue Richard Nixon que cómo soluciona ese problema como, los, como Estados Unidos gran importador de petróleo comienza a decir no le puedo comprar a Kuwait o no le puedo comprar a Arabia Saudita o no le puedo comprar a Irak o no le puedo comprar a Venezuela porque en realidad todos ellos se ponen de acuerdo en vender al mismo precio la única salida que me queda es que desanclar la emisión de dólares de las reservas de oro la famosa libre convertibilidad del dólar. Es decir, el dólar se solventa a sí mismo. Traducción, convertir el dólar de un papel billete, de un papel moneda, con respaldo, en un bono. En un bono sin respaldo. Y con la perversidad de saber que ese bono es la moneda de intercambio global. Es decir, encadeno al mundo... A la recepción obligatoria de un billete que yo emito sin respaldo. Y aparte, los, eh, no los en broma, pero lo puso arriba de la mesa, le tiró los dólares a López y le dijo: ¿Y ustedes en qué moneda claro. creen que van a vender el petróleo? En la que fabrico yo. A ver, si nosotros adelantamos, bueno, esa crisis que fue terrorífica a escala global en, en el año 1973, que duró varios años, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar, 15 años después vamos a tener eh, el colapso, la implosión, el desmembramiento, como queramos llamarlo, de la Unión Soviética y de todos los países de la Europa del Este, de Europa del este perdón, que pertenecían a la Unión Soviética y al mismo tiempo que había una emergencia de lo que el pensamiento ya neoliberal hablaba de los tigres asiáticos, ¿no? Taiwán que no, ya no es más un país, Hong Kong, que ya no es más un país, Indonesia, eh, Corea. Corea del Sur y Japón. Y que según nos decían los grandes pensadores de los años 90, iban a ser el futuro de la producción mundial. De raro un poco. El, estaba, estaba por, por la por zona, ahí, pero no era eso. no era, era bueno, más para el norte. Sí. Este, eso, esos bloques de, de los tigres asiáticos que eran vistos como en la gran expansión de ese capitalismo armonicista. Había economistas que hablaban de la toyotización de la economía. No hay que por qué saberlo ni recordarlo. Toyota, una gran fábrica de autos, camionetas, transporte, motos, sí, sí, electrodomésticos, industria, una industria gigantesca. gigantesca, que inició en los años 70 el famoso sistema de la toyotización. Traducción, vamos a explicarlo sencillo. De la, de la vieja fábrica industrial fordista, que todos nosotros veíamos en la película de Chaplin, de la, de la, sí. de la cinta de montaje, se pasaba a fábricas semi-robotizadas, de producción continua, de bienes durables de bajo costo, pero de baja durabilidad también, con, con eh, contratos de trabajo cuasi personalizados, es decir, la desindicalización en su momento máximo, digamos. Toyota inclusive ni siquiera tenía convenios colectivos por fábrica, tenía convenios colectivos por sector, es decir, los soldadores de la fábrica tenían un convenio de trabajo diferente al de los electricistas de la misma fábrica, con horarios flexibles, turnos rotativos, y la famosa idea de la, vamos a decir así, asociación del trabajador, traducción, el trabajador de Toyota, se le pagaba un salario razonable, con horarios flexibles, es decir, tenía un, una semana a turno a la mañana, una semana a turno a la tarde, una semana a turno a la noche, podía llegar a trabajar los domingos, le podían fraccionar las sí. vacaciones. Pero ese señor, ¿dónde vivía? En un barrio que había construido Toyota. Ah. Y le daba una casa que le descontaba del sueldo. Y estaba toda su casa equipada con electrodomésticos de Toyota. Perfrota. Y a la vez iba a trabajar en una moto de Toyota que le iba descontando del salario. Y le suplía esa retención salarial con acciones de. Toyota. ¿Cuándo iba a hacer huelga ese trabajador? Nunca. ¿Por qué? Y porque el tipo se llegaba a pensar el mismo copropietario. Ahí está. De, de, de eso, de, porque de... tenía acciones, su vida, le daban la casa. Eso que, eso que el occidente capitalista norteamericano nos decía, ¿ese es el modelo? En los 80? Faltaba que tuviera un vaso que cuando tomas así la parte de abajo del vaso decía, <risa> bueno, compre Toyota. Pero eso objetivamente, y no lo decimos con alegría, no funcionó, porque digo, ni siquiera la implosión de la Unión Soviética y de todos los países de, de la Europa del Este, que o entraron en una orgía de privatización capitalista brutal, como es el caso de, eh, para poner un ejemplo, eh, Bulgaria o Rumania, o entraron en conflictos brutales de guerras civiles internas, que durante los gobiernos de izquierda no tenían, como el caso de Yugoslavia, este, o entraron en procesos directamente de renacificación, y hay que usar estos términos, renacificación como el caso de Polonia, y el menos conocido de Hungría, no hay que por qué saberlo. Polonia, en el año 1999, 1999, reformó la constitución de Polonia y declaró a Polonia una monarquía no sé si Polonia no es una monarquía, es una república declaró a Polonia una monarquía vitalicia y a Jesucristo rey eterno de Polonia eso dice la constitución de Polonia hoy ¿Eh? en Polonia en el año 2010 se prohibió por ley y se mandaron a incautar y se quemaron, está en la afirmación hay que buscarlo los libros y las películas de Harry Potter, por considerarlos una apología de la brujería. Bueno. Ni hablar de Hungría, que tiene directamente un gobierno filonazi, prácticamente. Eh, Abierto, digamos que es el, el dique de contención de todos los, de todos los eh, migrantes, tanto africanos como de Medio Oriente como de Europa del Este, no pasan por este. No, no, no llegan a Europa por el muro de contención que tiene Hungría. Polonia es hoy, hoy, Polonia, con la historia trágica de Polonia en la Segunda Guerra Mundial, es el país que tiene más campos de, de, de, centros de detención, digámosle delicadamente, de la OTAN y de los Estados Unidos en todo el mundo. 14 centros de detención al estilo Guantánamo, ¿cómo lo llamaríamos? Es campo un, de concentración. Es un campo de concentración. Sí, bueno, Polonia tiene 14. 14, no tenía, 14. No, tenía, no tenía. No tenía idea de eso y, a, y tampoco tenía idea de que de que, eh, de que de que Jesús era el rey de un, de un país en tanto que él siempre dijo que ese no era su reino. Mi reino no es de este mundo. No, mi bueno, no, no la no es que este mundo. Parece que no se enteraron. A ver. Luego, en ese momento del colapso de la Unión Soviética, del de el auge propagandístico de los tigres asiáticos, se instala la idea, a través de grandes pensadores, y especialmente de un historiador eh, norteamericano de origen japonés, Francis Fukuyama, la famosa idea del fin de la historia, oh, ¿no? Sí. Se han terminado los conflictos, el mundo es un lugar armónico. Hubo que, hubo que acá, acá en Argentina tuvo muchos adeptos dentro del menemismo, bueno. dentro de la gente del programa Tiempo Nuevo, también todos esos, todo el día dando y dando y dando y dando. Y, y de otro menos conocido, que se llama Samuel Huntington, que escribió una tesis doctoral que se llamó Choque de Civilizaciones. Y que él lo que planteaba es que, bueno, como ya no hay lucha de clases en el mundo, los problemas van a ser culturales. ¿Y cuál es el problema? El verdadero enemigo de Occidente, el mundo islámico. Me imaginé. El mundo islámico. Me imaginé. Eh, de hecho, llega a vaticinar en ese, mismo, en ese mismo libro que China en realidad nunca iba a ser una amenaza ni, ni política, ni económica, ni cultural para el mundo occidental porque en realidad... Ellos to eh, eh, Huntington tomaba el modelo de Corea del Sur. Corea del Sur, no hay que por qué saberlo. Vivió una brutal dictadura militar procapitalista hasta los años 80. En los años 80 comienza un, un proceso de apertura económica. Y hoy Corea del Sur es un país, con sus problemas, con, como todos los países del como mundo, pero es un país que tiene un buen índice de desarrollo humano, un gran desarrollo tecnológico y al mismo tiempo una muy fuerte presencia Reguladora del Estado en el área económica, pero muy fuerte. Vamos a poner un ejemplo bien simple. Eh, si alguno tiene hijos, nietos, sobrinos, eh, adolescentes pequeños, 11, 12, 13, 14 años, habrá visto que hace unos años se puso de moda el, no digamos del rock, pero el pop coreano. Sí. Especialmente a través de dos bandas: una, un grupito de cinco chicos BTS y un grupito de cinco chicas que se llama Blackpink. Mm. Bueno. Son, fueron creados por el Estado coreano. El Estado coreano, hace unos años comenzó a darse cuenta de una parte importante, de su juventud gustaba de un pop más descafeinado, más este, alegrón, más para bailar, y que eso era un, un nicho de consumo para los productos in, industriales prefabricados de Occidente. ¿Qué dice el Ministerio de Cultura coreano? No, si los chicos coreanos quieren esto, ¿quién se lo vamos a dar? Nosotros. Nosotros. Y que canten en coreano. y que eh. Una actitud bastante de China también. Bueno. Muy parecida a China en cuanto a la protección de su de su cultura. Vos vas, un, por lo que me decían am, amigos este, eh, de la familia que han ido a China por temas comerciales, dice, el McDonald's de China no es como cualquiera. Porque es tiene el formato de todo lo que es la cultura china. Bueno, entendemos. dice, es así. Y además, los chinos, enfrente del McDonald's de Estados Unidos, inventaron el McDonald's chino. Claro, sí, tiene. Y como ellos son tan tienen esa cosa vio, de ser nacionalista, de querer su cosas, masivamente, donde hay más gente? En el McDonald's Chino. Entonces, ese mundo, eh, eh, ese paradigma de ese fugaz paraíso neoliberal, duró brevemente. Digo. Eh, los procesos de eh, ascendencia de los nacionalismos árabes, las posiciones del cerramiento europeo, contrariamente a esa idea original de que la Unión Europea a través del euro iba a ser una suerte de puertas abiertas al mundo, vemos que Europa se cierra cada vez más, que los estados están cada vez más presentes, especialmente en Inglaterra, Francia, incluso en España o en Italia, eh, por ejemplo, este, subsidiando a los campesinos. En, es, eh, en esa emergencia de los gobiernos, vamos a decir así, refractarios al neoliberalismo latinoamericanos, que comienzan a darse en la primera parte del siglo XXI, la creación de los BRICS. Esa alianza de economías supuestamente no centrales, pero que aglutinan ahí a... Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Que comienzan a presentarse ante el mundo como momento. Nosotros somos actores protagónicos en este nuevo mundo. Y en este momento vos juntás la India y juntás China, que encima India ahora tiene más habitantes que China, este, creo que eh, se comen ellos dos. Son eh, más que toda Europa junta y, to y Estados Unidos sumado, ¿no? Entonces, digo, ese mundo, ese mundo que se construyó como consecuencia de la, volvemos a decir, de la, de la bienvenida derrota nazi eh, en, la primera, en la segunda mitad del siglo XX, es un mundo que nunca fue un mundo estático y dinámico. Nunca fue un mundo estático, fue siempre dinámico. Nunca hubo un mundo, como nos dice la derecha. Nunca hay un país aislado del mundo. Ni hay un eje del mal o un eje del bien. Es decir, el mundo, dentro de la visión que los países en vías de desarrollo o de desarrollo mediano, como pueden ser los latinoamericanos, eh, tenemos que entender, es en realidad un mundo clar, claramente eh, policentrista Es un mundo Obligatoriamente multipolar Lo que nos obliga A nosotros como argentinos Y como latinoamericanos A tener obligatoriamente Políticas de desarrollo, de inserción De negocios y de alianzas eh, Multilaterales Esa idea que nos instala a la derecha El mundo es el occidente capitalista Para no decir abiertamente El mundo es Estados Unidos claro. O mejor dicho es, el mundo es lo que Estados Unidos dice que tiene que ser el mundo eh, ha demostrado no ser inviable, ser inexistente no ocurrió nunca entonces ese es el mundo en el que nos encontramos hoy un mundo obviamente con dos potencias eh, descomunalmente poderosas comparada con el resto Estados Unidos y China eh, pero al mismo tiempo con una playa de de organizaciones, países, regiones, bloques regionales muy poderosos también, en los cuales América Latina, inclusive América del Sur, inclusive el Río de la Plata, inclusive el Mercosur, no son actores de reparto en ese mundo. Que es el otro elemento, y con esto yo iba a cerrar, que se instala desde la derecha. Ayer lo escuchaba Alex fugaz, ministro de Economía del Gobierno de De La Rúa, eh, Ricardo López Murphy, que es uno de los máximos ejemplos de cómo los grandes medios de comunicación eh, privados son blanqueadores de prontuarios. ¿no? Un tipo que fue, pocos parecemos recordarlo, fue ministro de defensa del gobierno de la Rúa y fue quien presentó el pliego de nombramiento del general Brinsoni que murió en la cárcel común por ser el responsable de la masacre de Margarita de Belén. Es decir, a un terrorista de Estado, como jefe del ejército, y que el Congreso, nunca hay que olvidarse, levantó la manito para votarlo, ese tipo luego fue ascendido a ministro de Economía, duró ocho días en su cargo, y lo primero que hizo fue proponer, un aplicar un recorte brutal a las jubilaciones congelamiento de pensiones y arancelamiento universitario. Ese tipo, que hoy es diputado nacional, secundado por una señora de apellido Achtman Ched, impronunciable, eh, apologista de la última dictadura militar, ayer decía en una muy complaciente entrevista en La Nación Más, decía Argentina es un país intrascendente para el mundo. El fondo monetario nos presta dinero porque somos intrascendentes. Claro. Viene a la Argentina eh, la directora del el Comando Sur de los Estados Unidos y nos dicen, cuiden los recursos naturales porque somos intrascendentes. Claro. El embajador de los Estados Unidos les dice adelante todo, bueno, armen un gobierno de coalición porque somos intrascendentes. Digamos. Tenemos a Lewis con media Patagonia en el bolsillo porque somos intrascendentes. Los británicos no se, se quedan con las Malvinas porque somos intrascendentes. Digo, a ver, entiendo que hay como en el porteño cierta levadura en la personalidad que hay que sacarla. Es cierto, no somos un país intrascendente. Eh, ellos no somos sé. una región intrascendente. Para nada. Lo que pasa es que no le gusta, eh, no le gusta lo que está pasando. La pandemia ha sido como... Eh, por ahí no está bien usado decir que la pandemia reseteó la vida en el planeta. En, de, en algún punto sí, eh, pero luego, con la pandemia, luego llegó definitivamente la cuestión del, del medio ambiente, uh -huh. que es la es el planeta haciendo geopolítica por su cuenta, como digo yo. Uh -huh. ¿no? es, hay un cambio climático irreversible. Eh, no nos dicen, pero saben cuál podría ser la evolución de las cosas. Empezamos a ver que año tras año los veranos se ponen más complicados, hay una sequía muy fuerte. Nosotros desde acá estuvimos hablando de hace dos años que la cuestión ambiental era una cuestión estratégica uh -huh. para todos los países y más si vos te dedicas a producir alimentos tenés que saber qué va a pasar con el clima. Eh, Estados Unidos quedó como, como tocado, luego está con este gobierno intentando aparecer en, en el ámbito latinoamericano, nada más que por la fuerza de las deudas uh -huh. o de los conflictos internos, en donde siempre estamos como arrancando de cero en América Latina. Arrancando de cero, ¿quiénes? Los pueblos que quieren vivir un poco mejor. No están arrancando de ceros aquellos que, como dice el presidente, por ejemplo, los jueces, es decir, que son los privilegiados, los jueces en toda América sí, Latina sí, sí, son sí. privilegiados y están como si fuera un muro de contención, así como los húngaros <risa> son un muro de contención para que no entren los este, los deportados del mundo a Europa, eh, los jueces en América Latina son el muro de contención para que no entren los derechos populares en todos y cada uno de los países de América Latina. Las encuestas antes le decían cambiemos, va a ganar, que esto que lo otro. Yo de hace un tiempo tengo la sensación de que no es tan claro eso. Está en disputa. No es tan claro. Pasaron de la claridad total de la que iban a ganar a que la cosa no es tan clara porque eh, quizás haya gente que vote a, eh, a, la, a la continuidad que tenemos tapándose la nariz. Uh -huh. Lo que pasa es que el recuerdo de una derecha gobernando y que apaga la luz, la gente quedándose sin trabajo, las empresas, sobre todo las pymes, eh, todo aquel que no fuera una empresa grande, que no fuera del grupo de amigos de Macri para poder entrar en algún tipo de negocio, se fundía, la gente se quedaba sin trabajo, jóvenes que uno por decir en el futsal, no, no puedo venir a entrenar porque tengo que trabajar en la empresa, y después se quedaban todos uh -huh. sin trabajo, no un jugador, todos se quedaban sin trabajo. Uh -huh. Creo que eso está haciendo reflexionar a la gente, más la actitud de la extrema derecha brasileña uh -huh. que ha asustado al argentino, que más allá de las diferencias y de las cuestiones que puede tener de tipo antiperonista, uh -huh. si querés, si hay algo que tiene claro el argentino es que no quiere dictadura. Uh -huh. No quiere dictadura. Y porque sabe que se llena la calle de sangre para hablar mal y pronto. Y creo que eso es como que mira los personajes que están hablando, no le dan garantía y entonces la derecha tiene que empezar a remover porque me parece que se empiezan a dar cuenta de que no la tienen tan fácil. Por eso Y por eso se nos ocurrió este primer día plantearlo del mundo. Arrancarnos, así Arrancarnos con el mundo. ¿Cómo? O sea, este mundo está en cambio, como está en cambio la región, como está en cambio nuestra sociedad, y que nos obliga a desmontar, o por lo menos interpelar, o por lo menos dudar, ese sentido común que se instala de que somos una nación, o mejor dicho, un pueblo, intrasen, eh, intrascendente en términos globales, absolutamente... Eh, aislados del mundo este, y que hay una, un solo ordenamiento global posible. Nunca fue así y nunca será así, porque el mundo, como la historia, es un territorio en disputa. Y este año haremos los pueblos lo que venimos haciendo desde, desde que estamos sobre la faz de la tierra, pelear. Como decía el general Sereñi, que ustedes no tienen por qué saber, que fue presidente del Frente Amplio del Uruguay, aconsejaba pugnar y luchar en forma constante. Y entonces es un poco lo que él dice, es pugna y lucha, pugna y lucha. Y sumando el cierre a otro uruguayo, eh, el Pepe Mujica diciéndote, mirá, lo único que no podés hacer es dejar de luchar. Entonces en eso nos encontraremos... Este, todos y todas, en toda América Latina, en toda América Latina, para cerrar, les le recuerdo, 2019 en Chile, y entonces luego amanece un presidente de izquierda, que todos sabíamos las dificultades que iba a tener, porque la derecha no se mostraba en las calles, en algún momento se iba a mostrar, no pasa nada. Él, este, esperemos que lo pueda resolver, eh, todos los problemas que tiene, las amenazas sobre el gobierno boliviano constantes, eh, la problemática en el Perú, donde ahora uno se entera que el Perú se parece bastante a la Argentina, uh -huh. o sea, Lima ignora lo que le pasa a las provincias y cómo viven los campesinos, los campesinos están totalmente detonados y recalientes y están este, en Lima permanentemente, no hay negociación ninguna, en Ecuador eh, Lazo se, se suicidó prácticamente políticamente con lo que hizo, le abrió la puerta y el partido... Eh, que aparece con la figura de Correa como más importante, tuvo un éxito este, muy importante para lo que es el destino de un país que también con Correa siguió teniendo al dólar como moneda nacional. Luego, Colombia, con una vicepresidenta negra. ¿Quién iba a decir? Colombia, con todas las bases militares, toda la destrucción y la violencia, los pueblos también se cansan uh -huh. de que los verduguen tanto. El amague que hicieron con Brasil... Eh, mintieron con Dilma, lo metieron preso a Lula por un departamento del uh -huh. cual después el dueño verdadero dijo: Che, terminaron con todo esto porque uh -huh. lo quiero vender. El departamento es mío, no es de Lula, nunca lo fue. Claro. ¿No? Burlas. Este, eh, con un presidente brasileño que se raja a los uh -huh. Estados Unidos para estar con. Ya sería la creme de la uh -huh. creme del fascismo mundial y, y, y obtener ahí su su este su cobertura y que después intentaran dar un golpe de Estado, todo eso, el argentino lo mira y dice yo ya, yo ya pasé por la violencia, ya pasé por la decadencia económica, ya pasé por todos los versos, pero me veo que todo el mundo se va de vacaciones, que aumenta el, el trabajo a nivel industrial, faltan pero muchísimas cosas, faltan muchísimas cosas porque nosotros todavía como pueblo no hemos salido a, a participar como lo deberíamos hacer. Uh -huh. Y si vos no participás, la gente no se va a enterar qué te pasa a vos. ¿eh? <risa> te puedo asegurar que por ósmosis o ósmosis inversa, el político no va a saber qué es lo que está necesitando. Eh, así que me, me encanta primero la vuelta a la historia. La historia siempre, ustedes saben que nos, nos lleva a hablar del presente. Y del presente a pensar el futuro. El futuro uno como lo quiere. Lo quiere un futuro en paz, este, porque es la única forma que los pueblos pueden crecer, es que haya, que haya paz. Este, pero que haya posibilidades y oportunidades para todos y para todas. Eso es así. No, no, no, nosotros estamos muy lejos, al menos hoy por hoy, de, de pensar en otra, en otra cosa. No es lo que quiere la gente. Pero bueno, veremos cómo evoluciona un año. Los poderosos juegan con el dólar, juegan con esto el lo otro, pero apareció el, el planeta haciendo geopolítica y este, mostrando el cambio climático. Y entonces muchos que se hacían los vivitos haciendo fortuna con el campo, ahora tienen que ir con la escupidera a pedir la ayuda al gobierno porque resulta que la seca los está embromando y por ahí no pueden pagar la Jailu. ¿Qué le va a hacer? ¿Alguna cosa de esa habrá? Gente, las cosas... Eh, ...que nosotros decimos... ...no son para que ustedes nos imiten... ...no son para que ustedes piensen... ...exactamente igual que nosotros... ...son semillas que tiramos... ...son disparadores para que usted piense... ...piense lo que usted quiera... ...pero que usted piense... ...y, diga, y yo, ¿qué opino sobre este tema? Mirá todo lo que hablaron... Lo, este, ...los muchachos... ...así que básicamente es por ahí... ...por donde nosotros queremos andar... ...nos vemos en estos días... ...arrancamos de vuelta... ...esta es la tercera temporada... La entrega número 18 de La Historia Necesaria, Cerratú. Bueno, eh, como siempre, un placer. Y bueno, y así seguiremos este, llevando curiosidades, incentivando cu cu eh, la curiosidad, y bueno, reflexionando y haciendo presente de la historia. Nos vemos, gente. Hasta luego. Chao.